Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy vamos a realizar unos aretes espectaculares, son unas candongas. Hay un pelo aquí, ¿lo vieron? Ya, no lo ven ahí mí, otra vez. Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy vamos a realizar unas hermosas candongas, que son estas, con perlas de 6 milímetros, para las cuales vamos a utilizar el pegante F6000 y vamos a hablar de las características que tiene este gran pegante. No olviden seguirnos en Instagram, le dan clic en la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar el pegante F6000, un par de candongas en golfing, 18 perlas de 6 milímetros sin hueco vamos a utilizar el escariador que es una herramienta muy práctica para poder hacerle como algunas perforaciones a las piedras pero lo voy a utilizar para poder sujetar las perlitas y poder colocarlas en las candongas recuerden que aquí pues, se puede abrir y se colocan los diferentes eh, escariadores yo voy a coger esta la pequeña y la vamos a colocar aquí, cerramos y les recomiendo mucho este disco, esto es un disco en silicona, se utiliza mucho en joyería, me ayuda por ejemplo uno puede tomar un pedacito, hacemos como una bolita y la va a colocar en la puntita aquí para poder coger las perlas recuerden que las perlas que vamos a utilizar son de 6 milímetros sin hueco primero voy a empezar con las diferencias del F6000, en el mercado eh, muchos conocen el, e el E6000 y nos preguntan cuál es la diferencia con el F6000, realmente los componentes son los mismos, la diferencia está en fabricante, pero si sí les quiero hacer la claridad que en el mercado si sí pueden encontrar muchas versiones del F6000, la mejor calidad depende de donde ustedes lo puedan comprar, el proveedor que les dé el F6000 es el que le garantiza a ustedes que les están brindando la mejor calidad, porque hay unos que aparentemente son lo mismo se ven igual, pero los componentes son muy diferentes, entonces no van a tener el secado que uno espera tener con este, ni tampoco las características pues que tiene el pegante podemos eh, pegar sobre muchas superficies, como la tela las piedras naturales el metal perlas sintéticas eh, varias superficies utilizando varios elementos entonces lo ideal es que ustedes lo adquieran donde un proveedor de confianza que les pueda garantizar que el pegante es es el ideal aparentemente por fuera es el mismo pero no es lo mismo y van a perder tiempo porque el pegante el f6000 no pega rápido es decir y esto es de alguna forma bueno para nosotros que trabajamos en en bisutería y en accesorios porque nos da tiempo de corregir entonces si uno va a esperar mucho tiempo lo ideal es que el pegue entre 24 horas más o menos de que realmente ya bien pegado pero va a pasar 24 horas que ustedes ya han hecho el trabajo y realmente se dieron cuenta que nunca les pegó. les recomiendo que lo adquieran donde un proveedor de confianza lo pueden encontrar en carol donde se les va a garantizar la calidad del producto vamos a trabajar con este el f6000 y otra de las características de este es la boquilla que tiene la cual nos permite poder acceder a superficies o a lugares que son muy angostos o muy delicaditos la boquillita nos lo permite entonces vamos a colocar un poquito de pegante. Esa candonga es súper linda, ya cada vez es más fácil poder realizar nuestros propios accesorios. Es pues aquí les muestro cómo cogí la perlita sin hueco, recuerda, o sea, tiene que ser sin hueco. Cuando hagamos, terminemos la candonga, pues toda se vea parejita, no se nos vaya a ver un huequito por acá. Hacer el otro, es muy fácil de hacer, esa candonga es súper linda, es en engolfi. La pueden utilizar con perlitas o pueden colocarle cristales. Lo ideal es que no tenga huequito para que no se nos vea. Como ven, es muy fácil, tenemos que preparar ahora, yo les recomiendo primero que hagamos la mitad de la candonga, la pongamos como a reposar de pronto así, nos quede paradita en alguna base que tengan y después de una hora más o menos pueden hacer el otro ladito. Listo, entonces ya dejé secar esta, entonces ahora voy a continuar con esta, porque la voy a hacer toda y no la puedo colocar en esta forma porque se me van a rodar las perlitas. Ya pegué esta, continuamos con este lado. Es así las candongas las pueden encontrar también en caro y en la página, son súper lindas y las perlas siguen de moda lo ideal es que la dejen también secar en una superficie donde nadie la vaya a estar tocando ni nada para que les vaya a secar lo mismo vamos a hacer con la otra, entonces ahora vamos a poner a secar esta y continuamos después con la otra candonga Ya, aquí terminamos las candongas. Miren cómo quedaron de divinas. Recuerden que todos los materiales los pueden encontrar en las tiendas de Carol, también en la página de internet y no olviden las recomendaciones que les hice acerca del pegante F6000. Espero que les haya gustado y no olviden darle click en la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Ya. Les presento a mi gato precioso que se llama Nino. Después podemos hacer un video con collarcitos para mascotas, ¿cierto? Que sí. ¡Ah! Ya fue.